decía mi abuelita. Acuérdense que perdonar no significa volver a ser amigo o pareja de esa persona. Se perdona para estar en paz, no para continuar aguantando a gente que nos hace daño. Las relaciones pueden ser complicadas. A menudo, encontramos personas que nos hacen daño y nos dejan con cicatrices emocionales. En estos casos, es fácil caer en la trampa del resentimiento y la amargura. Sin embargo, el perdón puede ser una herramienta poderosa para encontrar la paz y liberarnos del dolor que estas relaciones nos causan. Como decía la abuelita, acuérdense que perdonar no significa volver a ser amigo o pareja de esa persona. Se perdona, para estar en paz, no para continuar aguantando a gente que nos hace daño. Esto es importante tenerlo en cuenta, especialmente cuando se trata de relaciones tóxicas. Cuando hablamos de relaciones tóxicas, nos referimos a aquellas que son destructivas, que causan dolor emocional y psicológico, y que a menudo terminan en un ciclo interminable de disculpas, promesas rotas y comportamiento abusivo. Estas relaciones pueden ser difíciles de romper ya que a menudo estamos atrapados en un ciclo de dependencia emocional. Es importante entender que el perdón no es para la otra persona, sino para nosotros mismos. Perdonar no significa que estemos justificando el comportamiento de la otra persona, ni tampoco significa que debamos permitir que esa persona continúe haciéndonos daño. El perdón es simplemente un acto de liberación de dejar ir el dolor que nos está reteniendo. Al perdonar a la otra persona, estamos tomando el control de nuestra propia vida y nuestras emociones. No estamos permitiendo que la otra persona continúe teniendo poder sobre nosotros. Al liberar el dolor y el resentimiento, estamos permitiendo que entre la paz y la felicidad en nuestras vidas. Pero, ¿cómo perdonamos a alguien que nos ha hecho daño? Primero, es importante entender que el perdón no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que puede tomar tiempo y esfuerzo. Además, no hay una sola forma correcta de perdonar. Cada persona es diferente y cada situación es diferente. Sin embargo, hay algunos pasos que pueden ayudar en el proceso de perdón. Reconocer el dolor. Antes de que podamos perdonar, es importante que reconozcamos el dolor que nos ha causado la otra persona. Tomarnos el tiempo para procesar nuestras emociones nos permitirá dejar ir el dolor de manera más efectiva. Aceptar la situación. A menudo, nos aferramos a la idea de que la otra persona debería haber actuado de otra manera o de que la situación debería haber sido diferente. Sin embargo, Aceptar la situación tal como es nos permitirá avanzar hacia el perdón. Practicar la empatía, tratar de entender la perspectiva de la otra persona puede ayudarnos a encontrar compasión y perdón hacia ella. Esto no significa que justifiquemos su comportamiento, sino que simplemente tratamos de entenderlo. Liberar el dolor, finalmente, es importante liberar el dolor que nos está reteniendo. Esto puede implicar hablar con un amigo de confianza, buscar ayuda profesional o incluso simplemente escribir sobre nuestras emociones. La idea es encontrar una forma de dejar ir el dolor y el resentimiento para poder avanzar. Es importante recordar que el proceso de perdón es para nosotros mismos. No es para la otra persona, ni significa que debemos continuar teniendo una relación con ella. Si una relación tóxica ha llegado a su fin, el perdón puede ayudarnos a cerrar esa etapa de nuestras vidas y permitirnos avanzar hacia relaciones más saludables y positivas. Las relaciones tóxicas pueden ser muy difíciles y dolorosas. Sin embargo, el perdón puede ser una herramienta poderosa para encontrar la paz y liberarnos del dolor emocional y psicológico que estas relaciones nos causan. Al perdonar, Estamos tomando el control de nuestras propias vidas y nuestras emociones y estamos permitiendo que entre la paz y la felicidad. Si estás lidiando con una relación tóxica, recuerda que el proceso de perdón es para ti y puede ayudarte a encontrar la paz que necesitas para avanzar hacia relaciones más saludables y positivas. Es importante tener en cuenta que el perdón no es un proceso lineal y puede haber altibajos en el camino. Es normal sentirse enojada o triste a pesar de estar trabajando en el proceso de perdón. No te culpes a ti misma si te encuentras luchando contra estas emociones. En lugar de eso, sé amable contigo misma y sigue adelante. También es importante establecer límites claros y saludables en cualquier relación, especialmente si ha sido tóxica en el pasado. Si decides perdonar a alguien pero no quieres seguir teniendo una relación con ella, eso está perfectamente bien. Puede ser útil ser directa y clara al comunicar tus límites y expectativas. Asegúrate de respetarte a ti misma y no comprometer tus valores y necesidades en una relación. Si te sientes atrapada en una relación tóxica y no estás segura de cómo avanzar hacia el perdón, Puede ser útil buscar apoyo en amigos y familiares cercanos o en un profesional de la salud mental. A veces, hablar con alguien que te escucha y te brinda una perspectiva externa puede ser muy útil. Finalmente, es importante recordar que mereces ser feliz y tener relaciones saludables y positivas en tu vida. El perdón puede ser una herramienta poderosa para liberarte del dolor y avanzar hacia relaciones más saludables y felices. Recuerda que tienes el control de tu propia vida y puedes tomar decisiones que te permitan vivir una vida plena y satisfactoria. El perdón puede ser una herramienta poderosa para encontrar la paz y liberarte del dolor emocional y psicológico que las relaciones tóxicas pueden causar. Es importante recordar que el proceso de perdón es para ti. Y no para la otra persona. Establecer límites saludables y buscar apoyo pueden ser útiles en el camino hacia el perdón. Recuerda que mereces tener relaciones saludables y felices en tu vida y que tienes el poder de tomar decisiones que te permitan vivir una vida plena y satisfactoria. Alejarse de las personas que nos hacen daño es sano, es bueno y necesario. Perdonar nos es provechoso. Pero una vez que hemos perdonado, lo mejor es tomar distancia. El primer paso para liberarnos de una relación tóxica es perdonar. Como mencionamos anteriormente, el perdón es una herramienta poderosa que nos permite liberar el dolor y avanzar hacia la paz y la felicidad. Sin embargo, después de perdonar, es importante tomar distancia. Tomar distancia no significa necesariamente cortar completamente los lazos con la otra persona. Puede significar establecer límites claros y saludables en la relación. Por ejemplo, si tienes un amigo que te hace sentir constantemente insegura y poco valorada, puedes establecer límites claros y decirle que necesitas un tiempo para ti misma. O si tienes una pareja abusiva, Puedes buscar ayuda profesional y establecer un plan de seguridad para protegerte a ti misma. Tomar distancia después de perdonar es importante por varias razones. Primero, nos permite establecer límites claros y saludables en la relación. Si no tomamos distancia, corremos el riesgo de volver a caer en patrones de comportamiento tóxicos. Establecer límites claros nos permite protegernos a nosotros mismos y a nuestra salud emocional. Segundo, tomar distancia nos permite procesar nuestras emociones y sanar. Después de perdonar, es importante permitirnos tiempo y espacio para sanar nuestras heridas emocionales. Tomar distancia nos permite hacer esto sin la influencia constante de la otra persona. Finalmente, tomar distancia nos permite avanzar hacia relaciones más saludables y positivas. Si seguimos rodeados de personas que nos hacen daño, es difícil avanzar hacia relaciones más saludables y felices. Tomar distancia nos permite liberarnos de las relaciones tóxicas y avanzar hacia relaciones más saludables y positivas. Alejarse de las personas que nos hacen daño es importante para nuestra salud emocional. Después de perdonar, es importante tomar distancia para establecer límites claros y saludables en la relación, procesar nuestras emociones y avanzar hacia relaciones más saludables y positivas. Recuerda que mereces tener relaciones saludables y positivas en tu vida y que tienes el poder de tomar decisiones que te permitan vivir una vida plena y satisfactoria. La búsqueda de la felicidad a veces suponer alejarse de ciertas personas y por mucho que perdonemos. Eso no significa que debamos estar relacionándonos con esas personas. Podemos marcar la distancia que necesitamos. Perdonar no es estar obligados a estar con esa persona que nos hirió. Al contrario, tenemos el derecho de guardar distancia, de tener un espacio para nosotros lejos de alguien que nos hizo daño. Si estás de acuerdo con esta reflexión, por favor, házmelo saber con un emoji en los comentarios. Puede ser la de una mariposa. También te hago la invitación a que te unas a esta enorme comunidad. Y no olvides dejarme tu manita arriba y ver otros videos que hemos hecho para ti.